Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a empezar a ver el tema relacionado con contadores que son, junto con los registros, uno de los dos tipos de sistemas secuenciales estándares que vamos a ver dentro de la asignatura. Los contadores, en particular, son un circuito que básicamente lo que realizan es una función de generar un contaje cíclico. Es decir, podríamos decir que lo podemos utilizar para ir contando elementos, pero ese contaje tendrá un valor mínimo y un valor máximo. En el momento que llegue al valor máximo, volverá a empezar desde el principio. ¿vale? Por ejemplo, imaginar un contador binario de 3 bits, con 3 bits podemos codificar desde el 0, hasta el 7, por tanto, este contador haría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el 7 volvería a empezar desde el 0, y así infinitamente. ¿vale? Entonces, podemos decir que lo que realizan es generar una secuencia de contaje cíclica. ¿okay? En cada ciclo de reloj, y si está habilitada alguna entrada de control que, que lo que lo controle si hay o no hay que contar, pues en cada entrada de reloj lo que se hace es se pasa al siguiente elemento de la secuencia, ¿vale? Entonces, si está habilitado el contaje y llega una, un, un ciclo de reloj, pues pasa del valor inicial 0 al valor 1, del valor 1 al 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí lo tenéis. Cada cambio que habría entre cada estado, entre cada valor de contaje, nuestros estados van a ser nuestros valores de contajes, pues cada uno de esos cambios va a venir determinado por un flanco ascendente del reloj. ¿vale? Aplicaciones, pues por ejemplo, relojes digitales, los relojes básicamente lo que hacen es contar, contar segundos, cuando han pasado 60 segundos cuentan un minuto, cuando han pasado 60 minutos cuentan una hora, etc. ¿Vale? o cualquier tipo de componente de un ordenador, de un computador, que necesite llevar un contaje de algo. Por ejemplo, cuando veáis ya eh, en arquitecturas o, o el sistema de un procesador, veréis que hay, es necesario llevar un contaje de las, del número de instrucción que se está ejecutando y esto lo controla el program counter, el contador de programa, que diríamos en castellano. ¿vale? Este contador de programa también, obviamente, es un circuito secuencial, que, se, eh, que lo que realiza es la función de contaje, es un contador. Vamos. ¿Y cómo podemos eh, definir quizás el contador más básico o más sencillo? ¿Vale? Los contadores más básicos, más sencillos serían los contadores binarios, que cuentan en, en, en sistema binario, ¿vale? natural, en un binario natural sin signo, que son ascendentes, es decir, que van 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y luego el tamaño, obviamente, el más pequeño sería el de un bit, pero el de un bit solo contaría 0, 1, y ya está. El de aquí os he representado un ejemplo, un pelín un poco más, más complejo, que sería el de 2 bits. El contador de 2 bits lo que hace es: pues del 0 pasa al 1, del 1 pasa al 2, del 2 pasa al 3, y del 3 vuelve a empezar. ¿vale? Pues si no tenemos ningún otro contador y nos queremos enfrentar al diseño de un contador, lo que tenemos que hacer es aplicar eh, un el método sistemático de síntesis de circuitos. En particular, los contadores, de forma general, van a ser máquinas de Moore, porque la salida del contador normalmente va a ser el valor de contaje. Si estoy en el valor 0, en el 1, en el 2, en el 3. Por tanto, esas salidas van a ir asociadas a estados únicamente, no a estados y entradas, por lo que son máquinas de Moore. eso ¿vale? en cuenta, pues, podríamos diseñar el sistema, el de contador, de una forma muy rápida. Por ejemplo, si estamos en, en el valor 0, pasamos al valor 1, si estamos en el valor 1, pasamos al valor 2, si estamos en el 2, pasamos al 3 y si estamos en el 3, pasamos al 4. En este ejemplo tan simple, en el contador más simple, ni hay entradas de, de habilitación ni nada por el estilo, nada, nada similar. ¿vale? Usando las tablas de excitación de los flip-flops sacaríamos estas, estos valores, lo podéis comprobar si queréis, minimizaríamos y obtendríamos que tendríamos esta función. ¿ok? Y aquí estaría representado el ejemplo de un contador muy sencillo. Esto, si lo ponemos en marcha, si damos aquí valores al clock, fijaros que la entrada JK del menos significativo siempre va a 1. Esto significa que siempre el bit menos significativo siempre va a cambiar, porque 1,1 la entrada es cambiar, y eso parece lógico, ¿no? Porque si yo tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y luego otra vez 0, 0, en cada salto, en cada ciclo, lo que es el bit más significativo siempre cambia. Siempre pasa de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, ¿vale? Y fijaros que el segundo bit cuando produce los cambios de 0 a 1 o de 1 a 0 es cuando el otro bit menos significativo vale 1. ¿Veis? Aquí vale 1, aquí vale 1. Es decir, siempre se producen los cambios de ese bit cuando el otro bit, el bit menos significativo, vale 1, pues eso es directamente conectar ese bit, el Q, a la entrada JK, ¿vale? Así que, como veis, eh, no solo podríamos haber creado el contador haciendo un proceso sistemático, sino que también podríamos haberlo hecho con un poco de, de, de vista, ¿vale?, de forma directa, analizando esto, analizando cuándo se producen los cambios, porque es un contador muy simple. ¿Vale? De forma general, un contador binario natural sin signo de n bits, sus cambios siempre se van a producir en las mismas condiciones. El bit menos significativo va a ser siempre. Y los siguientes bits, los cambios se van a producir cuando todos los otros bits de menos peso que ese bit valen 1. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que tenemos un valor de contaje de 3 bits Sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y luego volvemos al cero. Fijaros que el bit menos significativo cambia siempre. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 en cada ciclo tiene que cambiar. Por tanto, como ya habíamos dicho, el, el flip-flop que corresponde al bit menos significativo estará conectado siempre a 1. Fijaros el segundo. El segundo se producen los cambios aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Eso a qué condiciones corresponde? Pues cuando los bits de menos peso que el que estamos tratando ahora vale en 1. Fijaros, en particular, el Q0. Cuando este vale 1, cuando este vale 1, cuando este vale 1, cuando este vale 1, es cuando se tienen que producir los cambios de 0 a 1 o de 1 a 0 en el segundo bit. ¿vale? Por eso hemos conectado, como ya habíamos dicho, la Q del flip-flop 0 a la entrada JK del flip-flop 1. Pero ahora vamos más allá. Fijémonos en el bit de peso 2, en el tercero de los bits, ¿vale? El más significativo de nuestro caso. Fijaros que los cambios los va a producir de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Qué condiciones se producen en ese estado? Pues lo que estábamos diciendo, que los bits más significativos, todos los bits más significativos, valen 1. Dicho de otra forma, cuando todos los bits que tiene a la derecha ese ese bit, ese flip-flop, valen 1, es cuando se tiene que producir el cambio. Y esto lo podemos extender de forma genérica a cualquier cantidad de bits. Por tanto, aquí podéis ver el diseño de un contador de n bits, ¿vale? Lo he hecho en particular, me he parado en 5 bits, pero la idea siempre es la misma. En el flip-flop de menos peso, lo que corresponde al, al bit menos significativo, la entrada es 1. Pero a partir de ese flip-flop, la entrada J y K de, de los flip-flops es siempre la AM de todos los valores anteriores. Dicho de otra forma, se tiene que cumplir que todos los valores anteriores sean 1. Por tanto, en el flip-flop 1. Para que este flip-flop cambie de valor, es decir, para que la entrada J y K sea 1, se tiene que cumplir que todos los flip-flops anteriores valgan 1. Solo hay uno en particular, así que conecto la Q directamente aquí. Para el flip-flop 2, se tiene que cumplir lo mismo, que todos los flip-flops anteriores valgan 1. ¿Eso cómo lo represento? Pues con una AND de la Q anterior y la entrada de ese circuito. El flip-flop 3, para que cambie de valor se tiene que cumplir que todos los flip-flops anteriores, es decir, el, el flip-flop 2, flip-flop 1, flip-flop 0, todas sus salidas sean 1. Entonces hago una AND de todas esas, de esas tres salidas. Aquí tengo la AND de las dos primeras, aquí tengo la AND de Q0, Q1, y por tanto esto es la AND de Q0, Q1, Q2. Y esta salida la que conecto a J y K, de forma que el flip-flop 3 cambiará de valor siempre que todos los eh, flip-flops anteriores valgan 1. Y este esquema se reproduce igualmente para todos los bits. Así que puedo construir un flip-flop binario natural sin signo ascendente de K bits de una forma muy sencilla siguiendo este esquema, repitiendo este, este esquema tantas veces como yo necesite si ejecutásemos ese flip-flop, eh, si simuláramos, perdón, ese circuito, lo que obtendríamos sería esto. Aquí tenemos la entrada de clock y aquí tenemos los valores de Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Si os fijáis, básicamente, qué ocurre o cómo se va a transformar? cómo se va a comportar. Que Q0 va a cambiar por cada flanco ascendente de reloj. Q1 va a cambiar cada dos flancos ascendentes de reloj. Q2 va a cambiar cada cuatro flancos ascendentes de reloj. Q3 cada 8, Q4 cada 16 y Q5 cada 32. ¿Vale? Y es precisamente lo que buscamos. Por ejemplo, una secuencia de 4 de bits. 000000100010001001001001. 01 01 10 01 11 10 00, ¿vale? Continuaríamos. Fijaros en el primer flip-flop, en el bit menos significativo, en cada valor se cambia de valor. En el segundo se producen cambios cada 2. En el tercero se producen cambios cada 4. En el cuarto se producen cambios cada 8. Y así lo tendríamos infinitamente hasta cualquier cantidad de, de bits. Y esos cambios siempre se producen bajo esa condición que comentábamos. Fijaros, el Q1 cambia aquí. ¿Por qué? Porque este vale 1. Cambia aquí porque este vale 1. Cambia aquí porque este vale 1. Cambia aquí porque este vale 1. Voy a fijarme en el Q3, por ejemplo. El Q3 aquí cambia de valor. ¿Por qué? Porque todos los otros bits menos significativos eh, van en 1. Vuelve a cambiar de valor aquí. ¿Por qué? Porque todos los otros bits menos significativos valen 1. Cambia aquí porque todos los otros bits menos significativos valen 1 y así sucesivamente. Lo que ya habíamos dicho, lo que ya habíamos explicado hasta el momento. ¿Ok? Así que de esta forma podéis generar un flip-flop, un contador binario natural sin signo ascendente de los bits que queráis de una forma muy rápida y sencilla. Ahora, cogiendo de base ese contador inicial de 2 bits, binario natural sin signo ascendentes que habíamos comentado, vamos a ir añadiéndole algunas entradas o salidas que nos podemos encontrar, o no, depende del contador, del tipo de contador, en los circuitos eh, secuenciales o en los contadores que están disponibles en el mercado. ¿vale? En algunas ocasiones nos vamos a encontrar con una señal que nos indique cuando hemos llegado al valor máximo de contaje. Pues, ¿Qué haríamos? Tendríamos que añadir una salida a nuestro circuito, sería un circuito, una máquina de Moore seguiría siendo, porque esa salida va a depender únicamente de que hemos llegado al valor de contaje máximo. ¿Cuándo es el valor de contaje máximo en un binario natural sin signo ascendente de 2 bits? Pues es la AN de todas las entradas, ¿vale? Es una AN de... Uh, es una AN de todos los bits de estado que forman ese contador, ¿ok? Fijaros, pues, que en nuestra tabla de verdad valdría 1 y ese 1 es el que eh, está representado en esta función de máximo, ¿vale? La función máximo sería la multiplicación, la AND de todos los bits de estado, ¿ok? Fijaros, pues, que esta función de match no es más que la misma función que hemos implementado antes para ir conectando a las entradas JK de los sucesivos uh, flip-flops en un contador. Por ejemplo, si yo tuviese un contador de 4 bits y quisiera convertirlo en uno de 5, me bastaría coger un flip-flop más de tipo JK y conectar la entrada JK a la salida match del contador anterior. ¿Vale? Fijaros que la función es exactamente la misma que habíamos estado comentando anteriormente cuando generábamos ese contador de KBITS. Imaginaros ahora que lo que queremos es un contador que no cuente siempre, sino que en algunas ocasiones eh, le podamos deshabilitar el contaje. Básicamente es un conto ¿vale? Un, un enable, pero que en el caso de los de los contadores se llama countenable, ¿vale? Para, eh, el enable del contaje, ¿vale? Pues sería una entrada más que deberíamos poner en, nuestro, en nuestra tabla de, de transición de estados, de forma que cuando el enable vale cero, nos tenemos que quedar en el mismo estado en el que estamos. ¿Veis? Que coinciden. Y cuando el enable Vale 1, lo que hacemos es avanzar en el contaje, lo mismo que teníamos en la tabla anterior. ¿okay? Si hacemos la, la, la, los valores de citación de los flip-flops y calculamos las funciones mínimas, lo que nos encontramos es que básicamente lo que hace eh, este circuito, o la implementación de este circuito, se basa en que el containable es una AND, con las entradas del circuito, con las entradas JK de, que teníamos en el circuito. Dicho de otra forma, lo único que hemos hecho es añadir una AND con el CONTENABLE, de forma que si el CONTENABLE es 0, el resultado de la AND es 0 y por tanto JK valen 0 y no cambian. Si el ENABLE es 1, el CONTENABLE es 1, el resultado de la puerta AND es la otra entrada de la puerta. ¿Vale? Así que lo único que hacemos es añadir ese enable a través de una puerta AND. Recordar en los circuitos combinacionales que esto ya era así. Aquí, aunque esto es desperdiciar el hardware, por decirlo de alguna forma, lo he puesto para que quedase más claro. Pero directamente podríamos conectar el contEnable a J y K, ya que contEnable por 1 es contEnable. De hecho, fijaros que. Cuando he minimizado las funciones, la función que teníamos era Contenable. Para, para que quedase más clara la evolución desde la versión anterior a esta, he querido representar este O, ¿vale? Pero tener en cuenta eso que os acabo de decir, que realmente esta puerta no debería estar y deberíamos tener conectado el Contenable directamente a JICA. ¿Ok? ¿Qué otras modificaciones, ampliaciones, etcétera puede tener un contador? Por ejemplo, los contadores a veces también nos van a habilitar, a veces nos van a proporcionar una entrada de reset. Simplemente es para que en algún momento de contaje, imaginaros que yo voy por el contaje por el valor 5 de un contador de, de, de 8... ¿eh? Que me cuenta 8 valores, esto es lo que se llama el módulo, de módulo 8, ¿vale? Luego lo comentaremos. Pues cuando estoy en el valor 5 quiero volver a empezar desde cero. Para eso tengo una entrada de reset, que lo único que hace es esa entrada de reset va conectada directamente a las entradas de reset de los flip-flops, ¿de acuerdo? Es así de, de simple, es una entrada pues, que conecta simultáneamente a todas las todos los, los valores del, del flip-flop, ¿vale? A todos los resets del flip-flop. Y así me permite resetear de nuevo el ciclo de contaje empezando otra vez desde cero. De la misma forma que tengo un reset, ¿eh? puedo tener una señal de carga, ¿vale? Más que una señal de SET, que no tendría mucho sentido, puede ser que sí, ¿vale? Para algún caso particular, pero más que una señal de SET, normalmente cuando hemos visto que tenían señales RESET, también tiene, hemos visto que tenían señales SET, ¿vale? Pero claro, el contador tiene sentido ponerlo al valor 0 para volver a empezar a contar, pero más que ponerlo al valor SET, que sería el valor máximo de contaje, que sería todo UNOS, puede tener mucho más sentido hacer una carga de cierto valor. Entonces, habilitamos una señal de carga y también habilitamos un, una entrada eh, de n bits, siendo n el número de bits de cuenta, ¿vale? que lo que hace es cargar en el contador el valor que tenemos aquí a la entrada. Por ejemplo, si esto fuese de 3 bits y aquí yo tengo un 3, en el momento que se habilita el LOAD, lo que hace es que el contador carga el 3 y empieza a contar desde el 3 en el siguiente ciclo. Como vamos viendo, nos vamos a poder encontrar con muchos tipos de contadores y estos vendrán eh, definidos por una serie de características. De forma general, estas características van a ser, primero, el número de estados o el tamaño del, del contador. ¿vale? Normalmente esto se conoce con el nombre del módulo, por tanto, un, un contador de 2 bits normalmente va a tener un módulo de, de 4 porque es capaz de contar desde 0 hasta 3. Con 2 bits yo puedo generar el valor o representar el valor 0, 1, 2 y 3. Por tanto, es un contador de 4, módulo 4, porque puede o tiene 4 estados distintos. Uno de 3 bits tendrá módulo 8, uno de 16 de 4 bits será módulo 16. Dicho de otra forma, si me dicen el módulo de un contador, yo podré saber los valores que es capaz de contar. Por ejemplo, un módulo 32, sé que será capaz de contar desde el 0 hasta el 31. Pero los módulos no tienen por qué ser siempre potencia de 2. Puede haber contadores, por ejemplo, un contador BCD, que es un contador módulo 10, porque cuenta los valores de BCD, los contadores de los valores eh, del sistema decimal. Entonces cuenta desde el 0 hasta el 9, es decir, es módulo 10. Luego vendrán definidos por el código de contaje generado. Nosotros hasta ahora solo hemos visto de tipo binario, pero hay muchos tipos. Pueden contar en una secuencia binaria, en una secuencia gray. Una secuencia gray es aquella que únicamente hay un cambio de bit entre dos valores consecutivos. Por ejemplo, lo que ponemos en, la, en los mapas de Carnot. En, tanto en las columnas como en las filas, es un código Gray de 2 bits, el de 3 bits sería este de aquí, el, el, el código, el, el, la secuencia de contaje de un código Gray El contador de anillo sería aquel que únicamente una de sus posiciones vale 1 y siempre hay una posición que vale 1, entonces la posición es la que indica en qué valor de contaje estamos, por ejemplo, para, un, eh, para el valor 0, la posición que está activa es el 1, el valor 1 es la posición 1, la posición 2, la posición 3, eh, y luego vuelve a empezar desde 0. Como veis, aquí se perde, el problema de estos, de estos contadores es que van a necesitar una cantidad muy grande de flip-flops, van a necesitar tantos flip-flops como eh, igual al módulo de ese contador. ¿vale? Pero es que luego también podemos hacer contadores que cuenten con una secuencia de complemento a 2, de signo magnitud, de BCD, etcétera, ¿vale? Luego vamos a tener también contadores que pueden ser ascendentes, como los que hemos visto hasta ahora, pero también podrían hacer cuentas descendentes. Pues en lugar de contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues quisiera 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y volvería a empezar por el valor máximo, ¿vale? Pero incluso también habrá contadores que tengan una variable de control que nos dejen configurar... Eh, para poder contar en un sentido u otro, es decir, que tenga ambas capacidades, ambas funcionalidades. Igual que podemos encontrarnos contadores que implementen distintas secuencias de contaje, binario, grey, anillo, lo que, lo, lo que consideremos, y que estos vengan configurados, eh, también por una variable de control, entonces tuviésemos una variable de control que me indicara si está activa, pues por ejemplo, es un contador binario y si está desactivada es un contador en complemento a dos o en gray, ¿vale? Todas esas entradas adicionales nos pueden ayudar a configurar un, la funcionalidad de un contador si internamente se ha implementado y se ha eh, creado, se ha, se ha diseñado de forma que a, habilite esta posibilidad. Y bien, ¿cómo podemos construir todos estos tipos de contadores que estamos comentando aquí? ¿Vale? La forma general para, contar, para construir un contador va a ser utilizar el sistema o el diseño sistemático de sistemas secuenciales para máquinas de tipo Moore. De esa forma, pues... Teniendo en cuenta las características que queremos implementar del contador, con sus variables de control para configurarlo, etcétera, podríamos diseñar un diagrama de estados con todas las entradas que configuran su funcionamiento, todas las transiciones definiendo las, las secuencias de contaje, etcétera, etcétera, y construir un circuito contador. Pues, construir un contador, pues con todos los pasos que ya conocemos del diseño sistemático. Pero luego, para algunos casos particulares, voy a poder generar algunos contadores o montar contadores nuevos a partir de otros contadores de otro tipo o más pequeños. Por un lado voy a poder crear contadores más grandes del mismo tipo con contadores más pequeños, esto es lo que se conocerá con el nombre de diseño en cascada de contadores, ¿vale? Voy conectando, el nombre ya lo dice, voy conectando en cascada distintos contadores para generar uno más grande, o el diseño modular, que lo que hace es que a partir de un módulo de un contador X, pues consigo cambiar su funcionalidad o consigo cambiar eh, su módulo o sus valores de contaje, su ciclo de contaje, etcétera Entonces esto es un diseño no sistemático de contadores que se basa en usar otros módulos de contador y añadiendo puertas, cambiar o, o, o, o haciendo ciertas modificaciones, cambiar su funcionalidad. Esto es... Otra parte o otra forma de diseñar contadores. En los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es ver ejemplos de cada uno. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un diseño sistemático de un contador, definiremos sus características y eh, en el siguiente lo que haremos es, eh, pues, en el siguiente vídeo, ver distintos ejemplos del diseño eh, basados en, en otros módulos, en otros contadores o el diseño de encascada, uniendo contadores en forma de cascada, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.